Mm-hmm. yo te confieso, nos contamos nuestros progresos. Mientras nos tomamos un expreso, me sonríes de un modo travieso. Somos amor y somos sexo, pero no hay que negar lo que llevamos dentro juntos. De somos seres sí, eres... de carne carne hueso, carne hueso, carne hueso, carne carne hueso, carne Contagias con tu embeleso Haciéndome estremecer hasta los huesos Fuerte bandido, que estoy hecho Queriéndote robar tu último beso No somos amor, somos sexo Pero no hay que negar lo que llevamos dentro Juntos, probamos un exonario en su feliz reencuentro Somos el Cali, what's up, Es irrefutable tu belleza exterior Pero la esencial es la que está en tu interior Sé que esta noche quieres deslumbrar Pero lo sí, más, más importante es que eres real Somos seres sí, de carne.